Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre escuelas innovadoras. Y es que debido a la gran revolución que ha vivido nuestra sociedad en diferentes aspectos como son las tecnologías, la comunicación, el lenguaje, la innovación se ha vuelto un aspecto central en nuestra sociedad y por tanto también afecta al sistema educativo y a nuestras escuelas. Por lo tanto los docentes deben comprender que la innovación es un proceso constante de evolución y también deben recibir el apoyo y contar con ese entorno adecuado para que se lleve a cabo, para que entendamos que el error no debe ser censurado, sino que debe comprenderse como la fuente de aprendizaje que es. Al igual que se hace con la metodología KidCentric, el proceso adecuado para lograr esa innovación sería el de medir, evaluar y solo en último lugar intervenir. En definitiva, los cambios de calado, los que son capaces de ejercer un efecto real en los individuos y por tanto en la sociedad, solo se podrán llevar a cabo con esfuerzo, con tiempo y con muchísimo apoyo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.